Can hear the clock inside, a and talking. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal, amigos. Estoy bien emocionada, súper, súper emocionada por este video, porque, amigos míos, déjenme decirles, eh, he sido tagueada. He sido tagueada por mi queridísimo amigo. Y pues aquí no nos echamos para atrás, amigos. No, no, no. Aquí nosotros le entramos a los retos y también nos encanta el chismecito. ¡Claro que sí! ¡Como de que no! ¡Uh! Sí. Y como ya vieron aquí en el título de aquí abajo, vamos a hacer el tag del... De a ver, esperen, esperen. Vamos a hacer el tag del booktuber farsante que no se dedica a leer, así lo tiene Tabo así la vamos a poner el booktuber farsante. Entonces, son poquitas preguntas, son seis preguntas. Vamos con nuestra primera pregunta. Uf, ay, oh, ya me dieron nervios. Ok, la primera pregunta es, ¿qué coleccionas además de libros? Amigos, yo colecciono tazas cool, tazas muy cool. Eh, eh, o sea, como de diferente diseño Pues, creo que sí es lo que colecciono uh, Segunda, ¿qué haces Para divertirte que no sea Leer? Ahorita, amigos Lo que estoy intentando es hacer crochet Me está gustando bastante Sí me, me gusta, me entretiene Me desestresa, que es lo más importante Y eh, Veo Películas, veo películas a veces series, pero ahorita estoy viendo películas. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, sí, a veces, de vez en cuando, eh, toco mi guitarra, porque también me ayuda como a desestresarme. Siguiente pregunta es, ah, ¿en tu mesita de noche qué tienes que sea especial o importante? Ay, Pues yo tengo un montón de cosas en mi mesita, muchas cosas, muchas cosas pero así lo más importante lo más importante y yo ahorita porque lo tengo enfrente es eh, son las fotos que tengo con mi prometido porque están en una bolsita y un dibujo que me mandó a hacer mi prometido está bien bonito y uh, ah sí cierto y un peluchito que me regaló también él esas son las cosas importantes que tengo y también además el libro que estoy leyendo Ese. Y ya, eso es todo lo, todo, todo lo que tengo en mi mesita de noche. Mm, siguiente pregunta es, eh, ¿qué, qué compras en una librería que no sean libros? Pues café. He ido a la librería, tardo como tres horas o cuatro, pero no compro ningún libro. O sea, nada más me voy a dar toda la vuelta y no compro nada. Me robo los separadores, eso sí me lo robo. Um, ¿Qué regalo divertido te han hecho que no sea un libro? Regalo divertido, me han hecho que no sea un libro Un regalo divertido que no sea... Esta me la pusiste difícil, me la pusiste difícil, no sé Ah, ya, ya, ya sé No fue mi cumpleaños ni nada Simplemente este es muy divertido Porque en la bolsa tienen cosas Cosas que vi, dije, oh my god, oh my god Ya, ya, ya lo vi, lo tengo aquí enfrente um, no me acuerdo qué estaba pasando en Instagram, que yo estaba compartiendo cosas y de pronto una, una chava me habló, es una, es una amiga de la iglesia, me habló y me dijo Oye Dani, ¿qué crees? Que este, me hicieron mi despedida de soltera y pues ya no tengo, este pues ya no voy a tener otra despedida de soltera, ¿verdad? Y pues como tú eres la próxima que se va a casar, pues te quiero entregar como que esas cositas para que las aproveches, ¿no? Entonces, un domingo... Eh, terminando la iglesia Me dijo como de Oye aquí las tengo Tengo todas las cositas Pues para dártelas Y ya para que te las puedas llevar ¿no? Y yo de no Que sí Que sabe qué Y ya Este Pues mi prometido y yo Los cargamos al coche Nos me lo traje a la casa Y ya cuando empecé a ver Qué había Porque lo primero Que me había dado Eran como puros globos En la bolsa En la bolsa Este Dentro venían como que Los jueguitos Venía una lotería Venían varias cosas Oh, y más al fondo, habían cosas, habían unos popotes raros. Ustedes entenderán, habían unos popotes como que se le habían escapado ahí a la novia, unos popotes diferentes. Y, y dije, ah, caray, ¿qué, qué, qué cosas, ¿verdad? Bueno, ese es un regalo que no son libros, pero divertido, a mí me gustó. Y aparte, porque fue así como de, oye, te los voy a dar porque tú eres la próxima. Entonces, como para ahorrarnos, todos ahorramos dinero. Y sí, creo que ese ha sido como el regalo más divertido por esa cuestión Porque no, no, no vi venir ese objeto ahí dentro de la bolsa y, y sí, solo eso La siguiente pregunta es ¿Qué canales de YouTube ves que no sean de libros? ¿Qué canales? Uff, a ver me veo varios. Canales que me gustan ver que no sean exactamente de libros. Me gusta ver mucho Dinosaurio Vlogs que habla de casos que pasan en la vida real. No voy a dar el nombre porque me pueden censurar por acá. Me gustan mucho eso y también me gusta... A mí me encanta el chisme, amigos. Yo sé que a lo mejor no es real ni nada, pero me encanta el chisme y me veo mucho... A Lisbeth Rodríguez con lo del Infieles. Me gusta ver mucho canales de personas que se maquillan. Y aquí hay varios. A mí me gusta ver mucho Pamela Segura. Me encanta, me encanta. Tiene secciones bien padres. Hay una sección que no sé si todavía la sigue haciendo. Pero es donde eh, no critica. Sino más bien da su punto de vista de un, una serie en Netflix. Donde es como de maquillaje y todo eso. Me, me gusta, me encanta. También me veo mucho a Rebeca Mendiola. También me veo mucho a Mónica Llanas que se maquilla y me encanta, me encanta ver los canales o, o videos donde hablan de su vida diaria, de, de lo que van a hacer como un blog diario de su vida. Eh, o pues simplemente como, no sé, me, es que me gusta ver mucho mucho ese tipo de cosas O qué hago en un día o esas cosas eh, Me veo mucho a Isalia también, me encanta, me encanta mucho ver eso Porque es tipo como el concepto de su vida diaria Y también a Josefina Díaz que es como, pues sí, una mamá compartiendo su día a día en la vida Y de también me gusta ver mucho videos de personas que cocinan en especial me encanta, me encanta mucho ver a Rebeo. Neta, síganla en su Instagram, en su YouTube, porque la neta tiene cosas bien chidas. Y en este mes de diciembre hacen a Biblox y si a mí me encanta, me fascina. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho, que se hayan divertido, que me hayan conocido un poquito más de lo que me gusta ver y de lo que me gusta hacer y así. Y eh, así, ah, dice el pavo que taguemos a personas. Entonces, amigos, yo aquí tagueo a... Eh, vale Soto, a mi amiga Vale Soto, que les voy a dejar su canal de YouTube para que vayan y le digan, amiga, tú tienes que hacer ese tag. Y también a Hércules y a Bibliofílica también para que se animen a hacerlo. Si ustedes las conocen, vayan a decirles que están tagueadas. Uh -huh, uh -huh. Y pues nada, eso es todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y si ustedes quisieran hacerlo Son bienvenidos a recrear este video Están cordialmente invitados Para que ustedes también, amigos que no están tallados Lo puedan hacer y se diviertan Mucho y así los podamos conocer A todos y a todes Y, así. y pues ya, ahora sí, ya me voy Me despido y nos vemos en el siguiente video Bye Can hear the clock inside a ticking and talking, everything.